de Aries Bigot, canta autor de música llanera. Atok Corozal Casanare, 1957. Nada que antes de llegar a la canción vivía de la compraventa de ganado. Ansioso se ha arrimado a los parados a cantar espontáneamente, pero sin esperanzas. En el 79 era una delegación del bichada al Festival de San Martín Meta, en el que resultó favorito del público. Ganó el Festival del Joropo de Villavicencio en el 80 en la modalidad de Borrecia y Pasaje enseguida en Alcacías y después de contrapunteo y cantante en Bogotá, Araoque y San Fernando de Apure, Venezuela. Acompañó en Caracas al ballet Cordillera. Allí su primer Vivenza. De sus cosechas últimas más populares, los Joropos, Llanura, no aquí está tu hijo, El Sida y Predestinación, en coautoría con Marco Rodríguez y los pasajes El Gabán Parandero, no Inolvidable, Pecadora. Los 12 a los 21 años adquiere un conocimiento único, destacándose como uno de los llaneros más reconocidos en todo el contexto llanero. El asador jinete vaquiano, caballicero mensual amansador. Aporal, encargado y coleador. Entre 1970 y 1980, este llanero logra estar al nivel de los máximos legendarios llaneros de Casanare y Arauca, como Joaquín Delgado, Constantino Anade, Aparicio González, Fidel Guerrero, Pedro Chávez, Gustavo Vázquez, Perra Loca, Toco Parra, Julio Méndez, Norberto Tocaría y Diego Bigote. Ariovigo, nervioso, sube por primera vez a cantarle a un público de 30.000 personas un tema recio que hizo vibrar a la gente. Llanura, no aquí está tu hijo. Y es allí donde se afianza y descubre que lo suyo es el campo y la composición. conoce el rey de la bandola, el maestro Luis Timmitiva, que paz descanse, quien le ofrece viajar a Bogotá para trabajar de planta en el sitio llamado en ese entonces Los Esteros en 1981, con gran éxito Ariadigot se gana el cariño de los dueños del negocio y del público. Una compañía disquera de Venezuela, Vigenza, se interesa por el artista y firma un contrato por tres años y graba su primer larga duración titulado Yadora, aquí está tu hijo, tema que, que lo acredita como el mayor vendedor de discos de esta empresa en la época. Maestro Ariel Bigot es sin duda el más destacado artista llanero de colombiano, el más solicitado en los escenarios nacionales e internacionales, merecedor de grandes homenajes y triunfos por sus éxito en todo el territorio nacional y países visitados. contables ocasiones ha llevado el mensaje de nuestra linda Colombia por los países europeos como España, Portugal, Italia y en el continente americano, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador y Perú, dejando en los corazones del mundo sus máximos éxitos como predestinación, una casita bella para ti, llanura, aquí está tu hijo, amor ideal, la fiera, desesperación, el gran parrandero, el CIDA, la voz de joropo, agonía, desengaño, pentagrama nacional, la ley del amor, carcita blanca, corazón infiel, química, el gran maestro y madrecita santa, entre otros, para un total de 17 series grabados. 4 de agosto en un salón elíptico del capital nacional en la ciudad de Bogotá, el maestro Ariel Rigott fue condecorado y decidido de la magna cruz bolivariana otorgada por FENAL Prensa, ACPT, FUNDER funde y premio de periodismo Antonio Nariño como un baluarte que representa el pueblo llanero colombiano ante el mundo y un reconocimiento a su vida artística, sus composiciones, su música y su éxito que lo han llevado a conquistar el corazón de los colombianos. Así de nuevo es un orgullo para los colombianos, así como para la música llanera colombiana, el que la Sinfónica de Londres interprete el tema predestinación, éxito que lo ha dado la Vuelta al Mundo. El 7 de marzo de 2007 fue galardonado como máxima estrella llanera por la Corporación Cultural Llanera Corcuya en ceremonia de premiación a lo mejor de la música llanera colombiana. El 30 de marzo del mismo año fue nominado a los premios Nuestra Tierra por primera vez una premiación a los mejor de la música colombiana en reconocimiento a cantantes, bandas, productores y compositores que han trabajado en la industria musical en los últimos años. Ahora regresa con el lanzamiento de la nueva producción musical con el cual realiza su gira de promoción a nivel nacional y en tan poco tiempo el tema El Perdido ya se posiciona en los primeros puestos del top popular con una gran acogida en el medio radial. Del cantautor y el bigot, podemos decir que en cada una de sus canciones hay un paisaje, en sus composiciones y versos hay un poema y en ellos todo el sabor llanero, ese mismo que tiene la sabana que lo dio Nacer y le dio como heredad una voz fiel alegado al de la tradición y la autenticidad para cantarle a su tierra. Y hacer de cada una de sus interpretaciones un mismo a la esencia e idiosincrasia del infinito paraíso llanero, con su toque romántico que llega hasta lo más recóndito del alma. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.